menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bienvenidos una vez más a este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Este día vamos a estudiar Hebreos 11. Hemos, estudiado, hemos estado estudiando el libro de Hebreos y el título de la lección de esta semana es Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero que vayan a sus Biblias y busquen por favor Hebreos 12.2, que es nuestro texto clave para este estudio, y dice Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El día de hoy vamos a hablar un poco de qué es la fe y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Pero no me encuentro sola, me encuentro con algunos amigos y el día de hoy voy a pedirles que se presenten diciendo su nombre y su significado para que podamos conocerlos un poco mejor. Bueno, mi nombre es Jair Delgado Gutiérrez y Jair significa Jehová ilumina. Hola, mi nombre es Frania Brígido y mi primer nombre es una composición de los nombres de mis papás y mi segundo nombre, Azenet, significa ella pertenece a su padre. Hola, mi nombre es Cristóbal Francisco y mi nombre Cristóbal significa aquel que lleva a Cristo. Y mi nombre es Virginia Beth Díaz y mi nombre, el primero significa doncella y el segundo es la, la letra del alfabeto hebreo, la segunda que significa casa. Y bueno, para iniciar el estudio de esta semana vamos a iniciar con uno, una oración. Pastor, ¿nos puede guiar, por favor? Muy bien, les invito para inclinar el rostro y oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar una vez más el libro de los hebreos, donde encontramos lecciones muy importantes para nosotros, para nuestras vidas, para que nos preparemos, Señor, para aquel día cuando vengas en gloria y majestad, para que se cumplan nuestra, las promesas, las promesas que has hecho, Señor, desde el pasado, pero que se cumplan en cada uno de nosotros. Danos de tu Santo Espíritu para comprender y practicar estas verdades bíblicas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar estudiando Hebreos 11 y creo que Hebreos 11 es uno de los capítulos más conocidos en general de la Biblia, ya que se puede describir este capítulo como la lista de los héroes de la fe. Sin embargo, también describen en Hebreos 11 y algunos eh, versículos del capítulo 12 la vida como una carrera, la vida cristiana en específica, en donde corremos esta carrera, hay obstáculos en la carrera, quizá tenemos que prepararnos para esas pruebas, pero al final, si nosotros perseveramos, podemos tener una recompensa. En este caso, nuestra recompensa es Jesús. Sin embargo, eh, muchos nos preguntamos a veces, ¿qué es la fe? La lección de esta semana se titula Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que creo que eso nos da un amplio panorama de lo que vamos a estar estudiando. Sin embargo, también hay un versículo importante que nos deja una frase en qué pensar. El justo por la fe vivirá. Y sabemos que esta frase a lo largo de nuestra historia como iglesia ha representado, ha representado grandes cambios y cosas que nosotros hemos visto y cómo se han llevado a lo largo de la historia. Y la fe sin duda es importante para el pueblo del fin. Sin embargo, aparte de nosotros retener la fe, se menciona que para el pueblo del fin que va a tener quizá pruebas, dificultades que van a ser probadas, necesitamos tener algunas características específicas basadas en la fe. ¿Qué características necesitaría tener el pueblo del fin para poder retener su fe? Bueno, pues una característica o la primera que encuentro es la paciencia. Y para eso me gustaría dar la lectura a un versículo que mencionó Beth, que fue Hebreos 10, 37 y 38, que dice, Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y es que si algo Dios nos pidió fue que tuviéramos esa paciencia para retener esa fe, porque él dice, falta un poco y, y él vendrá. Y al eh, pueblo quizás no pudo ver esa promesa porque le faltó e ese poco de fe, ¿no? Pero um, Hebreos nos invita a que tengamos paciencia. Así es. Creo que el pueblo de Dios que estaba por el éxodo eh, caminando, sufriendo un poco, eh, pues no pudieron ver esas promesas cumplirse en ellos. Y estaban, estaban muy cerca. Ellos eh, les faltó precisamente esto, la fe o la, la constancia, la confianza en Dios, en que eso tarde que temprano iba a llegar a su fin. Me refiero a las pruebas. y Iban a ver el amplio cumplimiento de esas promesas hechas a su pueblo. Claro que sí. Eh, y Pablo, es interesante que él hace una, una llamada de atención en el versículo 39 del capítulo 10. Dice, pero nosotros no somos los que retroceden para la perdición. Sino los que tienen fe. Para la perseveración del alma. Así como estaba comentado el pastor Jair. ¿no? La fe. Y también eh, Fraña nos dice la, la paciencia. Y, y Pablo busca el ejemplo de, de Abacuc, Que es también muy interesante. Dice que la promesa no tardará. Pero si tarda espera. Porque ciertamente... Sin duda, vendrá y no tardará. Entonces, eh, esa espera y esa paciencia de que, aunque es, parece que está tardando, pero necesito esperar. Y esa espera requiere fe. Claro que sí. Algo también impresionante de este capítulo de Hebreos es que muchos héroes que se mencionan en este capítulo exactamente retuvieron su fe y fueron pues recompensados al estar en estos héroes de la fe. Y uno de ellos está Abraham. Sabemos en la historia que Dios le dice que necesita hacer un sacrificio. Y eso era contradictorio, ¿no? Pues ya que a Dios, si bien le ofrecíamos sacrificios de animales eh, puros, no se, no se hacía esto de sacrificio humano. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, necesito que por tu fe en muestra de tu amor hacia mí, me des, me des a tu hijo. Entonces vemos cómo Abraham pues sabía que necesitaba hacerle caso a Dios porque él conocía todo. Pero hay algo importante aquí de Abraham y algunos puntos que quizá no hemos visto así en la historia general cuando los vemos. ¿Les gustaría comentar alguno de esos puntos conmigo? Déjame decirte, Beth, que eh, Hebreos 11.1 habla de una, una garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve y aquí se aplica muy apropiadamente, ya que en el caso que mencionas, el caso de Abraham, cuando Dios le, de, le dio la indicación de que pues, sacrificara a su hijo. Pues para ese entonces eh, el registro bíblico no revela que hubiera habido alguna persona que haya resucitado. O sea, era algo no visto, algo que, que, que llegó a, a una conclusión este, Abraham por fe. Algo, algo que, que, que sorprende, ¿no? Sorprende en esta parte de la historia. Sí, eso pareció una contradicción porque a, a su hijo Ismael ya lo había mandado al desierto y ahora el, al único hijo que le quedaba, pues se lo pidió en sacrificio, ¿no? Pero aquí vemos como un ejemplo de Abraham, por fe creyó y le fue contado por justicia. Así que en esta semana vamos a seguir eh, estudiando un poco sobre la fe. Así que no se aparten de nosotros para que podamos seguir estudiando de la lista de los héroes de la fe. Si buscamos una definición bíblica de fe, no necesitamos mirar más allá de Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo el capítulo explica y ejemplifica lo que significa aferrarse a las promesas de Dios, a pesar de no tener evidencias visibles de nuestra fe. El capítulo de la fe se introduce con una cita de Habacuc 2, 2 al 4. Habacuc le pregunta a Dios, ¿Por qué no interviene, ya que los impíos estaban destruyendo a los justos? En respuesta, Dios le recuerda a Habacuc que habrá un lapso antes de que él actúe. Contrariamente a las apariencias, este lapso no constituye una demora por parte de Dios. Mientras tanto, el profeta necesita ejercer fe. La fe va de la mano de la perseverancia. Los héroes de Hebreos 11 mostraron perseverancia y fe, en lo invisible Asimismo La audiencia de Hebreos No ve a Jesús Pero está llamada A creer Y a actuar con fe En respuesta A la palabra de Dios Regresamos nuevamente Con ustedes Y estamos estudiando Hebreos 11 La lista de los héroes De la fe Estábamos eh entendiendo qué es la fe. Hebreos 11 uno dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y justo estábamos terminando comentando un poco más de Abraham, el padre de la fe. Sí, perdón, permítame un comentario muy breve sobre la vida de Abraham. Dice el texto, versículo 8 de Hebreo 11, Abraham obedeció a Dios. Entonces la obediencia es fundamental cuando estamos hablando de la fe. Por esa razón, eh, vemos también en el sacrificio de su hijo que Dios le estaba enseñando lo que iba a pasar con Jesús. Entonces, no simplemente le pidió que hacer en un sacrificio, sino que era, era como una pintura, un cuadro de lo que iba a suceder con Jesús. Esto nos muestra que todo por eso de hebreo va, más adelante va a decir que Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Claro que sí, es que en esta lista de hebreos podemos encontrar a varios héroes, de, por así decirlo, de la fe, que creyeron en Dios, eh, hicieron lo que él les pidió, a pesar de no saber lo que iba a pasar en el futuro. Tenemos otro ejemplo aquí en la lista de Moisés. Moisés, a él en esta parte se le da creyendo en el invisible, ya que él pues, había estado en una nación pagana en Egipto, se había, había crecido en el palacio, y a él Dios le hace una invitación especial, que tenía que dejar pues eso que tenía en ese momento y guiar a su pueblo a la libertad. Sin embargo, esta decisión que tomó Moisés, pues así, nosotros pensando racionalmente, quizá pues no fue la más correcta, él dejó muchas cosas que tenía. ¿Qué más me pueden decir de Moisés al tomar esta decisión e irse con un pueblo que a, después en la historia vemos que fue muy desobediente y que pues le trajo muchos dolores de cabeza? Eh, Virginia, déjame comentarte que en el ejemplo de Moisés podemos encontrar dos actitudes bien desafiantes en contra del rey, o sea, en contra de, de, del faraón. Ya que sus padres, en primer lugar, escondieron a Moisés cuando era la orden ¿no? que debía de quitársele la vida a, a todos los niños, a los recién nacidos. Otra actitud desafiante fue cuando Moisés salió de Egipto. Ellos no temieron a la ira del rey dice Hebreos 11, 27. Y, sin embargo, el acto más significativo de Moisés fue cuando rehusó llamarse hij, hijo de la hija del faraón. O sea, dijo, no quiero ese título. Claro, y eso, eso era algo importante, porque la lección mencionaba que ser llamado con ese título básicamente le hacía el que iba a ser el sucesor. ¿Verdad, Frania? Sí, es muy interesante y... Otro personaje que también puedo recordar de la lista de, de los héroes de la fe que me llama la atención es una mujer, y fue Raab. Y podemos encontrar su historia en Josué, el capítulo 2, de los versículos del 9 al 11, pero en Hebreos 11, en el versículo 31, se menciona de una manera corta y dice, Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y es muy interesante porque Um, ella no conocía incluso pues la profesión que tenía, bueno, ella, ella era una ramera, pues era algo que no no podemos decir que fuera muy común para que estuviera en esta lista, ¿no? Pero es algo, impresionante y como es un ejemplo para nosotros. Sí, sí, algo también que quería mencionar es que casi en todas las genealogías que vemos en la Biblia nunca se mencionan a mujeres, sino siempre son los hombres. Así y es. para esta lista de los héroes de la fe, ver a una mujer, y como decía Frania, pues que era de, una, de un pueblo pagano y a lo que se dedicaba. Es como que, bueno, ¿quién esperaba encontrarse a Raab en la lista? Si vamos en el orden, como la lista venía, en este caso debería ir Josué, ¿no? Que es en la parte de la historia, como va en el orden, pues el que debería estar ahí, no Raab. Uh -huh. Y es interesante, eso también muestra que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Dios recibe a todos que eh, ejercen fe a él. ¿Por qué? Porque todos estos personajes tenían algo en común. No importa si eran hombres o mujeres, niños, adultos, pero tenían algo que les unía. Es que su vista, su mirada, estaba en la recompensa de Dios. Exacto. De, de Moisés, de hecho, se mencionaba que su mente estaba fija en el galardón, y Hebreos 10:35 nos dice que lo mismo que les promete a pues estas personas que confiaron en Él es la misma promesa que nos da a nosotros. Y nosotros, Exacto. aún en estos tiempos ya finales, en donde pues podemos ver guerras, hambres, dolor, aún si tenemos nosotros puestos los ojos en Él, Él nos va a recompensar. ¿Saben que el acto de fe de Raab, que creyó y obedeció algo que no había visto o, o, o que, el, que le estaban transmitiendo estos, estos espías no, este, en el hecho de que se iba a, a, a guardar la vida de ella y de toda su familia, que es algo eh, muy interesante, que a través de la fe de esta mujer, en primer lugar, fue salvo su familia, su hogar, que es algo que yo creo que, eh, que se espera o es el deseo de Dios, que sea una realidad en nuestras vidas, que a través de nuestra fe puedan otros conocer como nuestra familia, nuestros, nuestra esposa, nuestros hijos y asimismo sí de generación en generación. Sí, y algo que se me hace interesante también en un versículo, en el versículo 35 de este capítulo, es que dice la frase, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, aunque quizás pudieron tener la opción de... De, de rechazar el nombre de Cristo y no sufrir, decidieron hacerlo, y porque ellos sabían que, ven, que te, iban a tener una mayor recompensa. Y algo también importante de estas características de estos hombres de fe que podemos ver, es que, por ejemplo, de rap ella no vio nada, y algo que me parece interesante es cómo la generación del desierto, a pesar de que había milagros, milagros y milagros, ellos aún dudaban, por ejemplo, en la parte de Josué y Caleb, cuando ellos van como espías, y de hecho ahí conocen a Rap, todos los demás espías que habían ido con ellos que dijeron, o sea, sí está la tierra bien, pero hay gigantes. Eh, ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra, no? Eh, y esta mujer que no creyó que no había nada, ella, eh, pues en, el, en Jericó en ese momento se escuchaban esos rumores, ¿no? Que venía un dios grande, poderoso y que iban a destruir, iban a atacarlos y ella creyó algo que jamás había visto y como nosotros a veces en nuestra vida cristiana pues hemos visto la mano poderosa de Dios eh, ayudándonos, cuidándonos, dando protección, y a veces fallamos. A veces, cuando estamos en problemas ya difíciles, que ya no podemos salir, bueno, ahora sí nos acordamos de Dios. Pero, entonces, ¿dónde está nuestra fe en ese momento? Mira, uh, Vicky, así como empezamos el capítulo 11, dice, la fe, 11-1, pues, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Entonces, eh, ni siempre es, vamos a ver, pero tenemos la fe que sí existe. Y, y para nosotros, yo creo que el cuadro de Hebreos es muy interesante porque algunos tuvieron fe y les fue muy bien. Por ejemplo, José tuvo fe y le fue muy bien, pero otros murieron por su fe. Entonces, no quiere decir que si uno tiene fe no va a pasar por circunstancia o por problemas. Pero si paso por problemas, como comentaba Frania, aún así no nego el nombre de Dios, sigo adelante, sigo creyendo en Él. Yo creo que eso es lo que nos falta en claro nuestras situaciones. Sí. Y bueno, ahora vamos a ir con la pregunta al experto para entender un poco más de la fe. Y la pregunta para nuestro experto dice: ¿Por qué Jesús es el autor y consumador de la fe? En, lo, en Hebreos 11.1 encontramos una maravillosa definición de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí están las dos dimensiones de la fe, lo invisible y el futuro. Así es que eh, en Hebreos el capítulo eh, número 12 dice que Jesús es el consumador de la fe. ¿Por qué? Encontramos al menos esto. En tres, en tres razones. Número uno, Jesús es el único que ha terminado la carrera, en su sentido más cabal. Los otros que se mencionan en el capítulo anterior no terminaron la carrera, los héroes de la fe. Sin embargo, Jesús terminó la carrera, entró en el reposo de Dios en el cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Nosotros esperaremos hasta en un futuro reinar junto a él en su trono. La segunda razón es que la vida perfecta de Jesús hizo posible que todos los otros antes que él y nosotros después corriésemos la carrera. Si Jesús no hubiera venido, si no hubiera corrido la carrera, todo lo demás, para todos los demás hubiera sido un ejercicio inútil, la carrera cristiana. Y finalmente Jesús es la razón por la cual tenemos fe. Al ser uno con Dios, expresó la fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios nunca se rindió en sus esfuerzos para salvarnos. Y por eso, al final, alcanzaremos la redención. Jesús corrió con paciencia y permaneció fiel, aunque nosotros dejemos de ser fieles. Nuestra fe es solo una respuesta a su fidelidad. Jesús es el consumador de la fe porque ejemplifica a la perfección cómo se corre la carrera de la fe. ¿Cómo la corrió Jesús? Dejó todo de lado al renunciar a todo por nosotros. Él nunca pecó, mantuvo la vista fija en la recompensa que era el gozo puesto ante Él. ¿Cuál era ese gozo? Ver a la raza humana redimida por su gracia. Soportó entonces en su carrera incomprensión, abusos y soportó la vergüenza de la cruz. Agradecemos a nuestro experto, al Pastor Sol, por este comentario para nosotros poder entender un poco más de por qué Jesús es el autor y consumador de la fe. Él ya expuso algunas de las razones de por qué Jesús es el autor y consumador de la fe, por qué él corrió la carrera, vivió una vida perfecta y nos sirve ahora como ejemplo. Sin embargo, en esto de la fe, que es un poco pues, complicado porque a veces somos un poco incrédulos, necesitamos ver para creer o tener las cosas más tangibles, eh, Quiero llevarlos a, a una pregunta que surge de un erudito cristiano primitivo. Este erudito escribió: "Creo para poder entender." Y en Hebreos 11:3, dice, "Por la fe entendemos." Sin embargo, ¿cuál es la relación de la fe? ¿Cuál es la, la relación, perdón, entre la fe y la comprensión? ¿Por qué la fe a menudo viene antes que el entendimiento? Es decir, ¿Por qué a veces debemos acercarnos con fe a lo que al menos al principio no entendemos y luego entenderemos más? Creo que esta pregunta es algo compleja, porque sí es verdad. ¿Cómo vamos a creer para poder entender primero? Yo creo que, Virginia, es un asunto, ¿no? ¿Qué es primero la fe o la comprensión? ¿Qué, qué va primero en nuestra orden? Pero yo, yo lo entiendo como Pablo lo explica, porque Pablo lo pone en el, en el término de una carrera. Cuando tú comienzas una carrera, pues se espera, ¿no? Tú mismo esperas y la gente espera, pues que la termines. Y, sin embargo, cuando vas eh, iniciando, este, vas comprendiendo este, la carrera, vas, vas adaptándote, vas en, eh, eh, ahora sí que pisando, ahora sí que un, un paso a la vez. Yo una vez eh, corrí, corrí medio maratón y, y yo pregunté, dime el secreto, para correr y, y no quedarse a medias o, o lograrlo eh, terminar bien. Y me dijo alguien eh, experto en esto, me dijo, disfruta la carrera. Es lo que te puedo decir. Disfruta tu carrera. Así que yo creo que es el, es, es, es el llamado de Dios, ¿no? Eh, corre por fe, avanza. Ahora nos toca correr a nosotros a, a esa carrera que Pablo, que Jesús mismo, ya recorrió, terminó y es un ejemplo para nosotros. Sí, y como dijo el pastor, la parte esa de cuando uno corre, pues también disfrutar, ¿no? Y es que creo que Dios nos da suficientes evidencias o nos ha dado a través de la historia para que nosotros podamos creer. Y me gustaría leerles un, un, una frase, un comentario que se encuentra en un libro que se llama El Camino a Cristo, que dice, Dios jamás nos pide que creamos ...sin darnos suficientes evidencias sobre las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra... ...todas estas cosas están establecidas por medio de testimonios que apelan a nuestra razón... ...y estos testimonios son abundantes. Sin embargo, Dios jamás ha quitado la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes deseen dudar tendrán oportunidad... Mientras que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán evidencias abundantes sobre las cuales establecer su fe. Y nosotros tenemos muchas evidencias en la vida, en nuestra familia, alrededor de nosotros para creer. Así que creo que debemos de avanzar con fe. Así es, así es. Y, y, y sí hay relación entre creer y compresión Porque eh, sí primero ven, viene la fe, después la compresión ¿Por qué? ¿Por qué es Dios quien, quien me está diciendo? Y si Dios me está diciendo, aunque yo no lo comprendo, lo acepto por fe. Era lo que estaba sucediendo, por ejemplo, para Noé. Nunca había llovido. Y Dios le dice, construyó una arca. Y él no dice, Señor, ¿cómo? ¿Qué va, qué va a pasar? No, él obedeció por la fe. Y cuando empe empezó a llover, comprendió. Entonces, ¿Por qué? Porque es Dios. Yo creo que nosotros, deber, eh, para mí, esto me llama la atención, de que Dios tiene la autoridad. Y cuando Dios me dice algo, es así. Yo debo creer. Entonces, como comentaron los compañeros, nosotros en esta carrera necesitamos ejercitar ex nuestra fe. ¿no? Otro ejemplo, eh, Virginia, y amigos que están aquí, este, es el caso cuando Jesús... Uh, había hablado de muchas maneras a los discípulos acerca de su cru crucifixión pero ellos no querían aceptarlo era la, la cuestión no era una cuestión de que Jesús no se los explicaba claramente o se lo decía en parábolas no no se los dijo así ahora sí que de frente sin embargo ellos lo que querían ver es era un Jesús verdad muy diferente no querían como que amoldar su fe a lo que ellos pensaban a lo que ellos habían ide el idealizado sin embargo Jesús le dijo, miren, ahorita ustedes no comprenden. El mismo Daniel no comprendía mucho de los mensajes proféticos, pero más adelante pudo comprender. Claro que sí, creo que el punto central, como mencionaban en sus comentarios y como acaba de mencionar el pastor, es que si sabemos que al final Dios es el creador, sustentador y el que ya corrió la carrera y la terminó, si él nos pide algo, nosotros simplemente tenemos que creer básicamente ciegamente y él lo va a responder. Sin embargo, como mencionaba Frania, él nos ha dado tantas promesas, nos ha dado tantos ejemplos que aunque nosotros lo sigamos ciegamente, nosotros podemos ser racionales al creer en él porque él ya nos los ha demostrado a través de la historia. Y si en historia lo ha hecho, nosotros podemos estar confiados de que aún hoy él lo va a seguir haciendo. O sea que nosotros ya vemos el cuadro desde donde empezó y para dónde vamos ellos estaban viviendo la historia y nosotros ya vemos la historia hecha ya como sucedió hasta el final pero para ellos era una incerteza pero aún así creyeron en dios entonces yo veo que nosotros tenemos más ventaja porque ya vemos lo que pasó y lo que viene por ejemplo aguardamos la venida de jesús necesitamos tener fe porque dice la lección, Dios no cambia. Dios, si yo no quiero creer en Dios, si perco la fe, pero yo soy quien salgo a perder, no Dios, porque ahí está. Y como dijiste, no, él ya es el único que terminó la carrera. Entonces a nosotros nos toca. Claro que seguir. sí. Y pues tenemos dos ejemplos de aquí de los héroes de la fe y cómo ellos llegaron y fueron victoriosos y cómo Jesús terminó la carrera. Así que quiero terminar con el versículo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Él ya ocurrió la carrera completa, a nosotros lo único que nos pide es que creamos en sus promesas porque su venida está cerca.